Peligroso, ah. peligroso es el que piensa, peligroso es el que canta, peligroso es el que mira y el que escucha, peligroso es el que tiene ideas. <tose> Por último, invocamos una asamblea constituyente con participación popular que lleve adelante una Superfascismo es la voz de un pueblo que habla. Peligroso si es del sur, si habla quechua o habla y Mara. Peligroso si reclama si es del Cusco de Juliaca. Asesina y su carnicero mostrando su indiferencia al pueblo, al pueblo que sangra y no se detiene, el pueblo ya no tiene miedo y es que las calles lo están matando, así, así está esa materia, no, se sostiene el pueblo sabe que. bien si usted... Peligroso para el